Después de tres años de cierta interrupción, ¿no?, por las razones que conocemos, por la, por la pandemia, se espera una alta afluencia de turistas, eh, especialmente chilenos, compatriotas que vienen a disfrutar aquí a Mendoza, que tiene evidentemente vínculos muy estrechos e históricos con Chile, y en ese sentido vienen con mucha, mucha expectativa para celebrar en esta eh, ciudad también otros eh, departamentos de, de, de la provincia. Ejemplo, la fiesta de la hermandad, que era una fiesta clásica que se realizaba en Plaza Chile, se ha sido trasladado al Parque General San Martín, en el Rosedal, donde quedan todos cierto, cordialmente invitados para disfrutar eh, de nuestros sabores criollos, de nuestros bailes. Eh, el día eh, a partir del, de, de hoy viernes en la eh, noche, tarde noche, se inaugura. ...y eh, hasta el día domingo el, en, la, en la noche... Va, ...va a ser un fin de semana con mucha actividad... ...no solamente eh, aquí en Mendoza... ...también van a haber actividades en el departamento de Maipú... ...en Tunuyán, eh, eh, en fin... ...la colectividad chilena espontáneamente se ha organizado... ...para para poder conmemorar estos 200 años de independencia nacional... ...que se esperaría alrededor de una, unas 25 eh, personas más o menos... El último registro que se tiene fue el 2018, que con, vinieron a, a Mendoza más de 27.000 chilenos. Por una cuestión sanitaria preferimos cambiar nuestra fiesta de Plaza Chile. Acá hay más espacio, más lugar, creemos que vamos a estar un poquito más cómodos y vamos a lograr un cierto distanciamiento que por lo general en la plaza no se logra. Eh, ya llegó el Vale Nuestro de madrugada que viene desde Quillota, Chile y nos comentaban que la aduana estaba bastante movidita. Eh, de los gastronómicos son 13 puestos, luego tenemos todo lo que es el patio de artesanos con el revoltijo que está aquí presente y quienes nos invitaron a participar en este lugar para hacer la fiesta y ahí tenemos más de 100 microemprendedores y artesanos. ...y dónde van a encontrar todo lo que son las comidas típicas chilenas... ...el completo, la empanada de pino, empanada de camarón... ...y también el patio de comida para los, nuestros hermanos chilenos... ...que van a cruzar la cordillera... ...todo lo que es el tema de parrilla, carnes que le encanta tanto... ...el asado mendocino, el asado argentino... ...así que se van a sentir felices acá en el Parque General San Martín... ...en el Rosedal, al lado izquierdo de la Fuente de los Cinco Continentes".